el preset que he creado, que es una chorrada como un templo, porque solamente tiene dos cosas, tiene bueno, las que son obligatorias, que son el, el, el input, el output y ahora, eh, un bloque pitch, que es el que me va a hacer que cambie la guitarra barítono y un bloque looper, que es el que me va a permitir pues, que haya una es decir, un, poner un loop evidentemente, para tocar sobre sobre él. entonces, ¿qué es lo que editamos eh, en el pitch? bueno, pues Entramos en, en el bloque, ¿vale? Y en Shift lo ponemos en el 5, ¿vale? El 5 es lo que sería la guitarra una guitarra barítono, una afinación eh, de una guitarra barítono cuya cuerda sexta sería si eh, ¿vale? Entonces, eh, cuando, si queremos tocar en mi para que os hagáis una idea... Yo cuando toco posiciones de la en, en una guitarra parítono, estoy tocando en mi. Y si toco posiciones de mi, lo que estoy tocando es en sí. ¿vale? Bueno, pues este sería el, el, el único cambio. Perdón, antes de, de que se me olvide, el tipo que hay que elegir es el, el Virtual Capo. vale De manera que es como si estuviéramos poniendo un, una cejilla... Ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Pues si pongo, por ejemplo, eh, en vez de menos 5, más 5, pues estaría, creo que sería una guitarra tenor, creo, ¿eh? Bueno, pues, eh, nada, Estas son, esta es la, la cosa tan básica, no hace falta nada más. Y antes de, de ponerme al lío, os voy a poner cómo suena, ¿vale? Esto suena así, espérate que tengo la guitarra aquí tirada por el suelo y el ampli lo tengo... <ríe> en Bypass, que lo voy a poner ahora mismo, normal. El amplio ahora os lo enseño cuál es, ahí está. Este sería el sonido normal, aquí el pitch y está el sonido con el pitch bueno, aquí tenemos el, el cacharro y lo tengo conectado a la entrada y sonando por el canal limpio de mi Fender de Twin ¿vale? volumen lo tengo al uno y medio que ya es atronador para este ampli y eh, la Reverb pues voy a tener a ratos la Reverb, la reverb casi quitada y a ratos la Reverb puesta otro día os hago una demostración entre, y la diferencia que vais a ver que es sorprendente, la poca que hay, entre la reverb de muelles simulada de, del FM3 y la reverb de muelles de, del, del de Twin, que es mmm, increíble de buena. ¿Vale? Pues esto lo emula prácticamente de manera indistinguible. ¿vale? Bueno, pues vamos al lío. Bueno, pues vamos a grabar lo primero la packing track vamos a utilizar una, una limpia con una mijita de reverb muy, muy baja y eh, lo que vamos a hacer es eh, tocar una Packing track que está inspirada, así para que suene bien la guitarra barítono, inspirada tipo Spaghetti Western y, y Semana Santa sevillana, ¿vale? Esta combinación la toca muy bien Pájaro, un guitarrista sevillano que tiene una banda que se llama Pájaro, ¿vale? Bueno, a ver si me sale del tío. Vale, y ahora vamos a grabar la parte barítona Corto por si me equivoco, ¿vale? Porque me voy a equivocar seguro Y corto, venga, vamos al lío Para la parte barítona, que es el solo Lo primero es le voy a subir la revela de ampli Es bastante altita una de muelles incluso más vamos a ponerla al 9 la del twin eh, le voy a subir el volumen a la guitarra y le voy a poner el, el sonido maníaco la parte anterior la he grabado en, en re menor vale y ahora tengo que tocar en sol menor solo mm, rr, medio improvisar ¿vale? lo tocó un par de veces antes me he equivocado como era natural y ahora pues lo voy a improvisar lo que salga ¿vale? Ya volvería a, a dar la rueda ¿vale? bueno pues esta es una pequeña demostración puede ser un sustituto de <risa> en un apuro de una guitarra baritono. y de un bajo también